cayendo aquí mi gente ya ustedes saben caemos aquí caímos aquí y ya ustedes saben armado de una vez de una vez armado miren uno allá arriba ah, ah, ah. un B de ahí arriba vieron de eso te trata esto señores hay que meter mano primera técnica que le quiero dar es ¿eh? saber dónde usted va a caer siempre busque algo miren uno aquí miren uno aquí a ver el tío, a ver. Siempre busco su army, activo de una vez Activo mi gente de una vez Hay gente aquí Conmigo Me gusta jugar Hay gente Ahí le adelante un poco eh, Solo verso su cuadro eh, creo que fue Hugo que lo puso Estamos jugando solo Ve su cuadro o Hugo Vieron ahí la rapidez, señores, siempre es arma cargada. ya esperé llegar a encontrarse una gente para pa cargar el arma. Eh, de una vez con el arma... Con el arma cargada. Y ya ustedes saben, miren uno aquí. Brincando siempre. Ya ustedes saben, que cub que cubrirse. Me tengo para ustedes ver. Ya ustedes saben, levanten la mira siempre. Activo mi gente, activo, activo, activo. Ya ustedes saben, no andamos gente. Que se atravesó, se fue. Siempre ten confianza en ti mismo. Otra cosa, tus controles, siempre ponlo. Miren uno allá en no. el Controles siempre ponlo cómodo que tú puedas jugar ustedes saben ya tenemos 6 kills estamos casi ahora mismo un 6 de abajo gente estoy todavía eh, jugando que no sube de nivel eh, te aconsejo juega solo beso el primero después de, después de cuando te sientas rápido solo beso cuadra así cuadro miren una me levanten esa mira activo siempre gente activo activo señores que okay, uno ya en aquella casa no bueno, lo estoy jugando dúo ya ustedes saben esto es una partida en otro aquí? una partida buenísima que le tengo para ustedes ya ustedes saben y vamos a activarnos eh, gracias por ver mi vídeo si, si no te has suscrito suscríbete, activa la campanita eh, para que te lleguen todos mis vídeos uno aquí conmigo o dos eh, ya ustedes ha sido oh, aquí arriba ah, aquí abajo ¿no? No camina con el arma eh. Pongan su control es cómodo, ustedes pueden jugar cómodo. Vamos a ver qué hemos encontrado. Tenemos ya 9 kills, miren uno aquí. Levanté esa mira siempre. Y ya ustedes saben, tenemos un kill. Digo, 10 kills tenemos. Y ya ustedes saben. Tengo uno aquí arriba, donde va. nos no ponen pared ni nada señor es eso? eso se trata gente hay que ponerse para lo suyo ellos juegan bien también se comienza desde abajo están andando por aquí ese ya? vieron ese ya? activo gente, siempre activo con armas recargada y ya ustedes saben activo siempre y ya ustedes saben gente dale like al video si se está gustando ya ustedes saben Si se trata, gente. con Kill. pero te aquí y... Vieron un de cobertura siempre, cobertura. Ay, te deshago. te yo te sabes. mi compañero de que estoy jugando. Solo mucho dúo, yo te desaba. Activo, activo, gente. Activo, mi gente. Pongo para atrás, pongo paredes de una vez. Poné para de una vez, te ven. Activo, gente, activo, activo, siempre. Activo, mi gente. TV, yeah. hay que activarse gente con estos videitos ya ustedes saben activo mi gente activo activo creo que hay más aquí creo que hay otro por aquí menos lo que hay otro por aquí Estamos casi terminando Gracias por ver el video, señores, gracias, de verdad Gracias por su apoyo Suscribirse al canal, gracias Gracias por ver mi video lo agradezco den su like Si me like, gusta Para que le lleguen los videos Gracias por su apoyo, mi gente La zona está aquí Miren mi gente, esta zona da un poquito duro, no podemos... No era maduro. Vamos por 15 kills, señores. Esto es épico, épico. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben gente. Estamos activos. Activos, gente activo a activo, al hasta los dientes bien un poco pared, cubra 17 kilos 17 kilos Uy, 18 kilos 2000 mi gente ustedes son duros también se comienza el paso no desesperarse Confianza de, de mismo. Saber dónde van a caer. Mantenerse siempre lleno. O sea, Su pared activa siempre. Hay uno aquí. Se pone en es, es un error que comete mucho. Ustedes ven, que van llenos. Hay que moverte. Porque te están disparando, mueve, usted se queda tranquilo. 18 kilos, gente. Ay, si compañero aquí, por aquí. A ver, a ver, sí, creo que sí, está menos aquí detrás de la malla, el compañero. Bien, tiene 12. vieron? Oh, Dios mío, oh, Dios mío, voy a, voy a, voy a, gente, voy a, voy a voya voy a voy. a gente, voy a.